Eh, Gunon, eh, hola a toda la gente que está en Twitch Gracias por, por acompañarnos Un poco esta mesa redonda eh, Bueno, queremos que sea participativa ¿no? Digamos que vamos a plantear una serie de temas Vamos a decir cuatro cosas Y nos gustaría pues, que la gente pudiera aportar su opinión O preguntar, o lo que quiera Porque en este caso estamos en la mesa eh, Sara Gómez Andín, que es Carvala Presidenta de la Asociación Vasca de Podcasting De Oscar Podcast y yo soy Igor Cartaza, que soy vocal de comunicación. No sé por qué me cayó a mí este, este, esta movida de la comunicación. Porque no callas. <ríe> bueno, siendo podcaster no está mal esto. sí no Entonces, eh, queríamos hablar primero un poquito de lo que es la Asociación Vasca, de que se busca el podcast. Hemos cumplido un año desde que empezamos. Ha sido un año complicado, ha sido un año de... Bueno, entre, la, entre el fin de la pandemia, la recuperación de la normalidad... La, ...la vuelta un poco al, al, a la vorágine de los trabajos... ...y, y que hacemos esto pues, pues por, por pasión y por amor al podcasting... ...pero nada más, es decir, que tenemos, que, tenemos los tiempos limitados... ...bueno, pues ha sido un año casi de transición... Eh, ...para la asociación, para pues, digamos, ir poniendo cimientos... ¿no? Eh, ...hemos sí que hemos eh, recibido eh, pues eso, la, la, el alta de, de socios... ...la gente se ha interesado por, por la asociación... ...pero nos faltaba un poco eh, la contrapartida... no ...dar un poquito de contenido a lo que es la asociación... ...tenemos muchas ideas para, para transmitir... ...y para que la, la, la gente eh, tenga ganas de estar con nosotros... El principal objetivo de esta asociación es ser un punto de encuentro, por eso la, la cuota de asociados son 10 euros al año, que ahora mismo pues, no, no, no cubre ni, <ríe> ni mucho menos la labor de Íñigo sentindo aquí con todo este aparataje. Gracias, Íñigo, otra vez por hacer esto. Eh, digamos que es, es casi una aportación simbólica para que podamos encontrarnos los que hacemos podcast eh, ...unos con otros y los oyentes interesados en el mundo del podcast... ...que puedan también estar interesados no solo en crear su propio podcast... ...como hemos tenido hoy eh, el taller de Íñigo, por ejemplo... ...sino también en conocer a los podcasters o estar un poco en el mundillo de, del podcast. ¿no? Digamos que esta asociación nació con ese objetivo de ser punto de encuentro. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos, ya nos juntábamos antes de ser asociación... ...desde hace ya bastantes años... ...pero, eh, digamos que quisimos formalizarlo... ...precisamente para abrir este grupito... ...abrirlo a más gente, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo que va esta mesa redonda, ¿no? De la situación del podcasting en Euskadi... ...pues por ver precisamente que en Euskadi... Eh, ...igual que, que pasa en el resto del Estado... ...está pasando en el mundo entero... ...está, el podcasting está en auge... ...o por lo menos eso parece... ...por fin este es el año del podcasting... ...no sé si 2022 o 2023... Eh, ...pero <risa> siempre se ha dicho... del año del podcasting, ¿no? Parece que este, que este año sí... Eh, y, y queremos, queremos desde la asociación precisamente eh, fomentar no solo el podcasting sino ese encuentro a través de actividades y encuentros como este Pozeguna que esperemos que sea el primero de, de muchos de jornadas que, hacemos de, que queremos hacer de podcasting en el que aprendamos, nos encontremos y, e incluso disfrutemos de podcast en directo como va a pasar dentro de un ratito aquí eh, por eso un poco es animar a, a todos los que los que estáis aquí, los que nos ven, o todos los interesados de, eh, en el mundo del podcast de, del País Vasco, animaros a asociaros para que podamos, digamos, eh, crear, o sea, crecer de forma orgánica y que vayamos un poquito a, o sea, que podamos, <risa> todas esas ideas que tenemos, trasladarlas a, a la realidad. ¿no? Eh, por eso queremos que este, que este 2023 que viene, que se empieza en unos cuantos días, sea también. Un año, un punto de inflexión en esta asociación a través del de compromiso nuestro eh, de crear más actividades como esta que estamos hoy aquí para encontrarnos y fomentar el podcasting a través de múltiples eh, iba a decir, servicios que un poco feos ese servicio, servicios, pero la asociación también es un servicio para la gente que se asocia en el sentido de que, por ejemplo, tenemos a Íñigo Sentino que si no sabes cuánto cuesta el micro que esto, pues eh, no tienes que contactar con la asociación y te va, te vamos a ayudar cualquiera, ¿no? También tenemos un grupo en Telegram que se de ¿Me las estás devolviendo bien dado. Amigo, el que siembra tempestades recoge Sirimiri. Más, más que servicios, yo eh, como vocal técnico de esta asociación eh, hablaría más de recursos, porque también, al final también. yo creo que los, los servicios los, los dan las grandes plataformas, nosotros damos recursos para empezar y para continuar. ¿no? Sí, pero digamos que la asesoría, por ejemplo, es un servicio que no se puede tangibilizar. Pero es cierto que el conocimiento de la gente que estamos en la asociación, digamos, al haber hecho ya podcast durante muchos años y tener gente pues, muy preparada como Íñigo, pues eh, es un valor añadido que podemos ofrecer a los asociados y la posibilidad de los asociados de precisamente participar en las actividades de forma, eh, de forma muy activa, por ejemplo, haciendo su podcast en un directo como vamos a ver hoy, ¿no? Eso es bastante, bastante guay para los que empezamos cuando yo empezamos, empezamos hace cinco años a la ciudad absurda, en las primeras de Euskal Pod, tuvimos la oportunidad de hacer el podcast en directo y la vez que fue nos abrió un mundo a los locos de, de Alba de poder hacer esto que hacemos en nuestra casa hacerlo delante de público y que la gente encima nos diera las gracias, que es, eso es muy divertido Se <risa> topa un payaso como el que os habla entonces, en 2023 en la asociación queremos hacer bastantes cosas pero una de ellas es recuperar eh, digamos, el, el, el evento emblema de, de este grupo eh, que nos juntamos para hacer esta asociación, que es las Euskalpot. Euskalpot son las jornadas de podcasting de Euskadi y que se celebraron durante dos años, dos años consecutivos, en Urnieta y, bueno, al final era casi una quedada de, de, del grupo, eh, lo pasábamos muy bien, directos todo el día y, y nos íbamos a comer, pero queremos abrir eso. A, a más gente, ¿no? Queremos hacerlo también, pues, ofreciendo contenido, no solo de los podcasts en directo, sino contenido de aprendizaje, por ejemplo, como nos han dado Íñigo y, como, y Roberto, y, y contenido, pues, más atractivo, atractivo, más allá de los directos que ya por sí, eh, ya de por sí, los directos que tenemos, los podcast que tenemos en Euskadi, son bastante, bastante interesantes, como para que eh, ya merezca la pena ir solo por, por ver su directo, ¿no? Y también queremos organizar más podeguna, queremos que haya más jornadas y... Mantener las, las Euskal Nights, que es ese, esa quedada que hacíamos eh, periódicamente eh, eh, pues, la gente que hacemos podcast en Euskadi, donde nos conocimos, de hecho, la mayoría de nosotros en una Euskal Night, que lo llamamos así, las son las Pod Nights de Euskadi, que es una quedada pues, para conocernos, ¿no? que es eh, una, una vez más hacer el punto de encuentro. Y esto es un poco lo que queremos hacer desde la asociación de cara a 2023, o sea, básicamente ponernos las pilas. Y, y que la gente que quiera estar asociada, sobre todo pues para eso, para conectar, ¿no? eh, La parte de hacer la posibilidad de hacer eh, podcast en directo, la parte de, de que los asociados tengan visibilidad en nuestra página web, que estamos ahí con ella, pues eh, es un proceso lento, porque como decimos, esto no es nuestro trabajo y lo hacemos cuando podemos, pero queremos que, que todos los podcasts que estén asociados tengan su visibilidad en la página web, un directorio, y la posibilidad de de conexión en el mundo del podcasting esto lo sabéis todos eh, las colaboraciones sobre todo en ...en podcast que somos pequeñitos, no somos Podium ni, ni estamos en podium, ...pues es muy importante ¿no? Y nos, y nos encanta colaborar unos con otros... ...pues eh, poder conocernos, que yo conozca por ejemplo a, a Podcast de Historiados... Eh, ...y que podamos hablar pues, un día de historia en, en, en mi podcast por ejemplo... ...pues está guay, ¿no? nos, nos hemos conocido hoy, pues podríamos eh, establecer una conexión... ...pues eso, queremos fomentarlo a través de estas actividades... ...y eso es lo que vamos a hacer a partir de... ...o vamos a seguir haciendo también en 2023... Y respecto a la, a la temática de la mesa redonda de hoy, es la situación del podcasting en Euskadi. Claro, ¿cómo lo vemos nosotros desde la asociación? Esto es muy subjetivo, obviamente, pero tú, sabes ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el mundo del podcasting ahora mismo en el País Vasco? Eh, bueno, yo creo que el podcasting eh, ahora mismo está ha empezado a atraer a pues, grandes medios de comunicación, grandes empresas, ha empezado a atraer dinero, eh, y eso lo que hace es que muchos sitios se, se centren pues, personas conocidas, personas famosas, eh, pues eso, medios de comunicación, gente que ya, que ya tiene el dinero detrás. Entonces, a, a la gente que somos más independientes, que hacemos esto en nuestro tiempo de ocio, como tú has comentado, pues nos cuesta más aún eh, llegar a darnos a conocer y... Eh, incluso empezar, porque ahora está todo muy enfocado, pues eso, a los grandes podcasts a los a influencers podcasts, eh, por ejemplo por ejemplo a, a pues, caras conocidas de, de lo que sea para, para poner delante del podcast eh, y, y creo que ahí podemos tener un peso como asociación eh, mucho más importante para la gente esa, la gente eh, más pequeñita la gente que, que, que le cuesta más darse a conocer, la gente que, que ...que de verdad nos gusta esto y amamos el podcasting... Eh, para, pues, ...para crear comunidad, para conocer a gente... ...para descubrir a, a, a la gente que te cuenta sus pasiones... Que, ...que bueno, a mí esa es la parte del podcasting que más me gusta... ...y creo que de, desde la asociación... Eh, ...ahora es, es un, un muy buen momento para pues, realmente ayudar... A, a ese tipo de gente a, a crecer en el podcasting, a darse a conocer, a crear una comunidad que les ayude y, y, a, que, bueno, y a podernos hacer ese camino entre las grandes corporaciones y las, los grandes personajes famosos que se lo comen todo. Claro, además nosotros digamos que como lo hemos hecho todos pues nosotros mismos, valoramos mucho ese esfuerzo y el compromiso que supone para uno mismo eh, publicar podcast el compromiso que adquieres con tu audiencia sea grande o pequeña, quieras o no porque es algo que es natural porque eh, aunque te escuchen 10 personas tú ya te vas a sentir un poco obligado a mantener esa, esa frecuencia o que vas a publicar porque ellos quieren escucharte siempre vas a encontrar alguien que te va a escuchar pero sobre todo valorar el hecho de que ese, ese interés de las personas en hacer por sí mismos la, las cosas y no como, pues eso, va Laura Scanes a Podimo y le ponen todo, solo tiene que sentarse y hablar, ¿no? O sea, esos podcast, sí, pero, qué decir, no tiene el mismo valor que la gente que está dedicando parte de su tiempo, de su esfuerzo, de tal, o sea, dejando de hacer otras cosas y preocupándose por aprender, por aprender cómo meter, meter un micrófono en la tarjeta de sonido, etcétera ¿no? Y creo que eso al ser una pequeña comunidad, también la gente va se, se va a sentir más arropada ¿no? por, por, por nosotros y nosotros mismos nos, nos sentimos así. Sí, que no es eh, tan fácil porque a lo mejor tú, a ti te, te interesa un tema e incluso se te da bien explicarlo, pero luego pues toda la parte técnica, no, para los que no hemos venido de un mundo así más técnico, no es tan fácil. A la que empiezas a ponerte, todo se empieza a complicar, bueno, como en cualquier afición al final. ¿eh? Pero, o al revés, al fin, la parte técnica te gusta mucho y luego, pues a la hora de hacer los guiones y de cómo explicar el tema que te gusta, pues no se te da tan bien. Pues, eh, pues claro, si tienes muchos recursos detrás, es más fácil delegar funciones y si uno te hace la parte técnica, el otro te ayuda con los guiones y el otro, pues es más sencillo al final. ...que tú puedas explicar lo que quieres... ...pero si tienes que hacerlo todo tú... ...al final a veces pues colapsas... <risa> ...y, y, y, y te, te pasa por encima un poco... ...entonces pues ahí siempre tener ayuda... ...hay gente que ya ha empezado... Claro, ...y sabe de esto... ¿o? ...recuperar esa esencia un poco de, de los inicios del podcasting... ...por lo menos cuando yo empecé hace cinco uh -huh. años... ...todavía no iba a decir todo esto era campo... ...pero, pero todavía quedaban huertas... Sí, ...era más campo que ahora... ...era más campo que ahora... <risa> ...y recuperar esa esencia de pedir ayuda... Y la gente ofrecerse de forma desinteresadísima a, a, a ayudarte, ¿no? Uh -huh. Que es algo que obviamente en estas grandes corporaciones pues, no tienen. Ya tienen pagan a, a base de dinero, pagan a, a, los, a quien sea, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, yo, yo voy a poner un ejemplo. Cuando llevábamos poco tiempo con el podcast de La velocidad absurda, tuvimos un día un problema con, con, una mesa, con la mesa de mezclas que usábamos en, en el sótano para, para grabar y aquí el bueno de Íñigo Santino se ofreció a venir hasta mi casa, hasta Plencia, a, a, con su propio equipo a grabarnos un episodio allí en el sótano. O sea, parecía algo una locura que yo todavía, todavía ni me lo creo, ¿no? Que, que pasara. Y esto, esto y esto eh, de una forma u otra, de una, de una medida tan grande o, o más pequeña, esto sigue pasando, ¿no? En, en, en este círculo de, de podcasting vasco, ¿no? Y eso queremos que se siga manteniendo. Ya no solo estando en la asociación, sino eh, contactando con nosotros, es decir, esa, esa ayuda la vamos a ofrecer igual, no, no vamos a pedir carnets para... pero ¿no? A mí porque yo me siento encantadísimo de ayudar, o sea, yo sé que Íñigo, por ejemplo, está, o sea, con todo el esfuerzo que le llevó, seguro que se sintió a gusto, de porque, porque sé cómo es, y se sintió a gustísimo de ayudar y de que ese proyecto, ese día saliera adelante gracias a, a su ayuda, ¿no? si no, no hubiera salido nunca y eso creo que lo queremos eh, mantener y es lo que nos falta un poco lo que nos falta un poco precisamente a la asociación y a, y a este grupo de, de locos que estamos aquí es que la gente nos conozca más no que sepan que existe este grupo que existe esta esta comunidad en la que a la que acudir pero ya no solo para pedir ayuda sino para compartir afición compartir pasiones eh, gracias a entrar en este en este mundillo yo por ejemplo he hecho una cantidad de amigos en toda España a través de otros grupos de, de Telegram eh, hablando de primero de podcast y a través de los podcasts y los contenidos de los podcasts, de las pasiones que nos unen, ¿no? Las series, el cine eh, o lo que sea, ¿no? Y eso es algo que, que es muy bonito y que habrá gente que esté en su casa que no, lo, no tiene con quién compartir, hacer un podcast. En mi familia soy el único que hace podcast. O sea, y no, ni, mi familia no, ni escucha podcast, ni, ni, ni saben hacerlo, ni les importa un pimiento. Eh, claro, yo, eh, mis amigos, en mi grupo de mi cuadrilla de amigos, ni uno. ¿Saben lo que es un podcast? Pues porque yo soy muy pesado. Y les doy la chapa, pero cero interés en el podcast, ¿no? Y en cambio aquí he encontrado amigos eh, o sea, que compartimos esa afición y a raíz de ahí, eh, digamos, hemos abierto nuestra amistad a, a, a mucho más, ¿no? O es sea, decir, a, a no solo el podcasting, sino pues a compartir, eh, bueno, con Sara hemos compartido un, un podcast de series, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, ¿Qué hacemos hasta, hasta aquí? ¿Puedo ver? no, no, no sé la sudadera para hacer un poco de, de, de spam está, está ahí. <risa> no, por eso quiero decir que, que al final y yo hago otros podcasts hago otro podcast de, de improvisación, pues también de, ahí no he conocido al, al con quien lo hago en el mundo del podcast pero comparto dos podcasts con él ¿no? es algo que nos ha unido mucho más y es algo que, que, que podemos transmitir y luego una cosa que yo estoy viendo desde que empezamos la asociación o por lo menos empezamos a hablar de la asociación que es que empezamos a ver dónde están los podcasts de Euskadi. Es el tema de Euskera, ¿no? Por suerte o por desgracia, eh, yo, por ejemplo, no puedo... Mmm, o sea, yo entiendo el Euskera perfectamente, pero yo no puedo hacer un podcast en Euskera. <ríe> yo no. ¿Por bueno, porque no te has puesto? Bueno, sí, no. <ríe> lo dudo bastante. En catalán sí, igual en, en, en catalán puedo, pero en, en Euskera lo veo complicado. Pero sí que eh, cuando lanzamos la asociación queríamos encontrar los podcasts en Euskera. Y yo sí que he visto que hay muchos. O sea, hay muchos más de los que nos imaginábamos en su momento. Y, y también es, pese a que en la asociación, por ejemplo, lo eh, que estamos dando la cara ahora mismo no hablamos euskera, tenemos gente en la asociación que habla euskera, y como Íñigo, como, como Igor, por ejemplo, que, que, que euskera es un pilar fundamental también en esta asociación. Es decir, que queremos que los en los, los euskera tengan visibilidad y, y se fomente también el podcasting en euskera. O sea, pese a que yo no lo hable, o sea, me encanta que haya en euskera y cuantos más, mejor. Porque queremos mantener la lengua, ¿no? Nuestro, nuestras hijas, por ejemplo, eh, sus padres no hablan, no hablan en euskera, pero eh, en el colegio sí. O es sea, decir, ellas se manejan en euskera, ¿no? Sí, potenciar el, el euskera y el uso del euskera, que... Eh, incluso para los que no lo sabemos, cuando lo estás aprendiendo, pues escuchar eh, que te hablan en euskera. Además, si es de un tema que te gusta, pues siempre eh, tienes más interés por escucharlo. Sí. Y, y ayuda muchísimo eh, tener, pues eso, escuchar un idioma cuando lo estás aprendiendo. Desde aquí el llamamiento a los podcasters euskaldunes eh, sí. a que vengan y nos conozcamos y que nos enseñen, que nos enseñen podcast en euskera, ¿no? Que, claro, y, nos, y dar, dar a conocer eh, podcast en euskera y que la gente se anime a hacer podcast en euskera. Que aprovechen también la plataforma que ofrecemos, de, de pequeña de momento, pero que la aprovechen para darse pero a conocer. Que crecerá. Claro, claro, crecerá, ¿no? Y, y es un poco esto, entonces, eh, también hablamos de futuro, precisamente el futuro es esto que decimos, ¿no? Es un poco nuestra visión de futuro como representantes del podcast en Euskadi, ahora mismo porque no hay otra asociación, o sea, somos nosotros, pues lo que vemos precisamente es esto, ¿no? Más unión y, eh, y global. O sea, pero incluso gente que haga podcast en inglés también desde Euskadi, queremos saberlo, queremos conocerlo, ¿no? Queremos aprender también de eso. Y, y yo veo el futuro por ahí, creo que eh, hoy en día, un poco por donde iba Sara, que como los, el mundo del podcasting se está centrando mucho en influencers, en, en los likes y, y en poner bueno, caras conocidas pues para tener más más feedback y vender más anuncios, es pues, como no funcionan los medios de comunicación toda la vida que ya anticipamos hace tiempo, que esto acabaría siendo como los medios de comunicación, pues eh, que, que esa gente, que, que, que la gente se vea representada, en, eh, o sea, se va a encontrar, eso ha sido el futuro, no, nos vamos a encontrar en este camino de no ir por ahí, porque ninguno somos influencer, ni, <risa> ni, ni, ni somos una cara conocida. Entonces, eh, ahí está el, el, el futuro, yo creo. Sí, sobre todo lo que has dicho, de crear comunidad... Eh, de que todo el mundo que tenga una mínima relación con el podcasting sea porque le guste sea porque quiera hacerlo sea porque tiene un podcast eh, se anime a, a conocernos eh, y creemos un, un grupo eh, para interactuar entre nosotros para ayudarnos a darnos a conocer para ayudarnos en lo que cada uno necesite para y para potenciar el, el podcasting en euskadi y, y que este camino entre los grandes pesos pesados pues sea más más cómodo y estemos todos más a gusto porque porque tenemos un grupo que nos una tribu que nos ayuda porque por ejemplo de los que estáis aquí cuántos sois oyentes de podcast no sois oyentes de, no he dicho puros oyentes de podcast vale. cuántos de aquí escucháis podcast hechos en Euskadi Muy bien, yo creo. <risa> que sí. es, es muy bueno que has dicho, supongo que sí. Claro, hay muchos. Claro, porque no nos tenemos identificados. O sea, ¿cuántos, cuántos podcasts se deben estar haciendo en Euskadi que nosotros, que estamos en la Asociación Vasca de Podcasting, no conocemos? O sea, por... No, incluso algunos que conocemos y no sabes de dónde son. Bueno, sí, claro. Eso, yo antes eso. de conocer aquí podcast sí que escuchaba alguno y luego dices, ostras, pero sí, si estoy aquí al lado. Pues eso, ¿no? sí. Alon, encienda el micro, por favor. Hola, hola. Ahora. Sí, ha encendido. Eh, una cosa que se me ha olvidado comentar, bueno, se me ha olvidado, eh, ya he comentado muchos tags, pero uno de los tags que hay en Podcast 2.0 es el tag Location, que sirve para indicar desde dónde se hace un podcast o a lo mejor el tema del que se habla, pues es representativo de una, de una localidad y e interesa poner ese dato en, en la información. Así que sería una forma de localizar los podcasts de... Pero para eso clientes. los podcasts también hay que poner el tag Claro, a llegará. lo mejor hay gente que no quiere Llegará, eh... llegará. llegará pero claro, tenemos ahí la potencia de Spotify que no quiere, tú ya lo has dicho. O sea, luchar contra esos mastodontes ni mastodontes, ¿sabes? ¿No? Va a ser complicado. Pero es un poco esto, ¿no? Que pero no hemos venido aquí a luchar, hemos venido aquí no. pues, a hacer un camino juntos. De hecho, no queremos competir ahí, decir, o sea, vamos, no, no, no, no es Porque no tienes ninguna posibilidad. Bueno, pues no... Por... No, no, no, pero yo no hablo, no hablo como yo, como Gorka podcast es... hablo como, sí, como sí, sí, asociación. Eh, yo, por supuesto, que yo podría estar en podivo tranquilamente haciendo, dirigiendo, yo vale. dirigiendo el cotarro. Vale. <ríe> pero es verdad que o sea, no es nuestro meta competir contra ellos, sino precisamente para, estamos aquí para los que no pueden competir o no quieren, o sea, sí, porque... porque entrando en una comunidad pequeña, nosotros tenemos oyentes de podcast que son oyentes porque nos hemos conocido en Telegram. Gracias a como persona quedadas de estas que hemos hecho. Sí, porque mira, yo por ejemplo, Orbita Friki, que están aquí los dos representantes, yo los conocí en Oscar Night y yo no los escuchaba hasta que los conocí. Y iba a decir, soy fan, pero como no publican, pues... Éramos, éramos fans. Didi Roberto. No lo apagues. Vale, pero entonces no puedo criticaros. Sí Perdón. que puedes y así se enteran los demás también. Lo bonito del podcast claro. es que puedes insultarnos tranquilamente y no pasar A la nada. cara, además. Sí, por eso queremos crear... Por fin hoy puedes insultarnos a la cara, atrévete. Pues se me olvidado lo que iba a decir. <risa> sí, sigue, sigue. <risa> no, pues sí, lo siguiente era escucharte. Así Muy que bien, vamos. Vale. Eh, si, hay, si cualquiera quiere participar, por favor, dé su opinión sobre cómo ve el, cómo ve el futuro, el, el presente. Bueno, eh, hola, soy John, de Historia Podcast. Eh, tenía bueno, varias cosas que comentar. Principalmente lo que has dicho, que creo que uno de los problemas es que, que cada uno graba en, en su sótano y vivimos total y absolutamente ajenos a los demás. Eh, es un océano o, o ciento y pico océanos juntos de, de programas y es prácticamente imposible llegar a ni siquiera a que está grabando en, en la casa de al lado entonces tiene que haber una forma para que eso pues para para conocernos para y para cooperar yo creo que nosotros llevamos 10 años y, y hemos, hemos decidido y de hecho estoy aquí porque hemos decidido que este este año era el de salir de, de ese sótano e intentar conocer gente conocemos conocemos ya podcasters independientemente de donde sea eso bueno, sí, sí. dentro de lo que es la eh, el Estado incluso fuera eh, pues eh, con la gente y tal pero bueno no nos interesa también el, el, el lado humano más que nada porque bueno, yo creo que nos puede que, que podemos aportarnos y iba, iba a comentar algo más, pero no se me, se me, se me ha olvidado también ¿No? Y luego lo bonito que es encontrarnos, es decir, organizar esta, esta jornada y, y encontrarnos es, es bonito porque, como decimos, nos hemos convertido en amigos. O sea, es, es quedar con, con tus amigos y eso está, de vez en cuando, salir de la pantalla y, y encontrarte cara a cara con tus amigos, pues está bien, ¿no? O sea, y creo que, que también que había un problema de, curiosamente, aquí en en el País Vasco, en Euskadi, en Euskadería, como quieres decir, de, de falta de, de orgullo podcaster, porque estamos, ¿eh? ¿Quién no sabe en los programas de Murcia y de Albacete dónde sale? Porque lo dicen a todas horas, ¿eh? Sí, sí. Y nosotros es como, bueno, pues oye, bueno, algunos chistes hacemos de vascos, ¿eh? Para que se note bien y tal, ¿eh? y ponemos bien el acento, que hace mucha gracia a la gente, uh -huh. y, y eso, bueno. Eh, falta un poco de orgullo también en ese sentido, ¿no? Sí. Yo es que no engaño mucho, me llamo Gorka, entonces ya digamos que ya va más, más o menos van los tiros. Eh... Pero, no, pero es verdad esto que, esto que dices, que no, no hacemos orgullo, no, nosotros no decimos, eh, o sea, salen en la conversación, en el podcast, pero no, no decimos, estamos en, en Bilbao, estamos grabando en Plencia, o, o cada uno uno en Bilbao, otro en Maracaldo, otro en Plencia, otro en Guecho, que es lo que pasa habitualmente, ¿no? Roberto. No. Murcia, capital del podcasting. ...que ya recordó lo que iba a decir antes... ...el tema es, antes comentabas tú el tema de los servicios... ...y Inigo te, te apuntaba lo de los recursos... ...y creo que está bien apuntado por el tema ese... ...al final hablamos de, de una afición sobre todo... ...y se trata de eso... ...si alguien realmente quiere hacer un podcast profesional... ...en plan podimo o tal... ...puede venir a la asociación... ...le vamos a coger con los brazos abiertos... ...pero si lo que necesita es una asesoría... ...hay profesionales perfectamente cualificados que... Le van a dar un servicio a cambio de un, de un dinero. Eh, nosotros, por nuestra parte, vamos a ayudar. Como te sí, sí. ayudaría cualquier amigo, pero llegamos hasta donde llega un amigo. Claro. No, pero por ejemplo, Ñigo, eh, eh, lo del material, pero mucha gente que no sabe... O sea, ¿qué hago con mi, mi audio? O sea, he grabado un audio, ¿te da qué? ¿Sabes? Eh, existe iVox. E cómo funciona eso, ¿no? Mucha gente que no tiene ni puta idea, entonces ahí... Claro, no es cualquier amigo, es un amigo con conocimientos previos de haber llevado mínimo cinco años haciendo un podcast ya. Claro, entonces, entonces, pues todo ese bagaje de dónde la has cagado, dónde... ¿no? Pues eso ya puede... ya bueno, bueno a mí me parece muchísimo. Yo, ¿no? por ejemplo, el otro día estuve en una videoconferencia echando un cable a una persona que lleva, no cinco, que lleva... 15 años haciendo podcast... Y le estaba enseñando cómo se usa Twitch, o sea, una parte de Twitch, ¿no? O sea, que, que también vamos aprendiendo nosotros y vamos compartiendo ese conocimiento. No solo con gente que, es, que, que empieza ahora, sino gente que... O sea, siempre tenemos eh, necesidad de aprender para una cosa u otra, ya sea Twitch o sea lo de los tags. Yo, yo, yo no tengo ni idea de lo que es un feed, o sea, lo sé porque me habéis dicho que es un feed. O sea, está ahí un enlace, y para mí es un enlace de, de Internet, que si pones cosas en medio, pasan cosas. Pero para mí es Matrix, no tengo ni puta idea, yo tengo que preguntar para esas cosas. ¿Qué vas a decir? No, no, ya... Eso, que, que no es... O sea, que es un amigo en el sentido de la cercanía y que puedes acercarte a preguntarnos lo que quieras, pero que encima tiene un, unos conocimientos sobre todo esto que ella lleva un tiempo eh, haciendo y, y que todos hemos aprendido de... Bueno, la mayoría hemos aprendido de cero. No, sí, sí, sí, sí. no teníamos ningún conocimiento. Y, y lo respecto. que hay que poner en valor es lo que hemos dicho, ¿vale? Como decía el, como, el compañero de historiador... John. John, John. ...que eh, al final el podcasting se puede hacer desde cualquier sitio... ...y tienes amigos por todas partes, realmente, hasta en Murcia... ...pero el tema que hay que poner en valor es que aquí puedes juntarte en un bar... ...la gracia de la, de la asociación es puedes juntarte en un bar... ...y discutir con una cerveza de por medio de cómo se hace lo de Twitch o de cómo sí, se... Sí, ...tú en el feed que pones, paréntesis o asterisco... ...pues eso, eso es un gran, un gran valor realmente... Mm. No, no, sin duda. Y no, esto que decías, eh, poder hacer un podcast a distancia, yo he aprendido preguntando. O sea, porque, ¿qué plataforma usas tú? ¿Cómo se conecta, tal? Porque, claro, parece sencillo, pero eh, no es tan sencillo. O sea, hay muchos videotutoriales en, video en YouTube, que es una, hay una ayuda, pero lo tienes a mano, preguntas, oye, ¿tú por qué plataforma haces los podcasts a distancia, no? Jitsi, Discord, eh, eh, Zoom... Bueno. Claro, es que además hay un montón, entonces, pues... Claro, si Saber escuchas... ya que las, las que has probado, las que van mejor, las que no, y que alguien te, te, te sí. indique y te ayude por dónde ir, pues te no sé escuchas el tiempo que te ahorras. Tú escuchas a Alba, por ejemplo, y dices, hostia, qué bien se oye, joder, y están cada uno en su casa. Y dices, hostia, pues, tú cómo lo haces, ¿no? Pues yo os lo, os lo explico. Yo tengo un tío ahí que hace cosas. No, no, no. <risa> Perdona, Alba. Yo iba a retomar... Sí. ¿Funciona, ¿Sí? funciona? Sí. No, que iba a retomar el tema de la visibilidad que habéis hablado antes yo creo que no somos muy conscientes, hacemos nuestros podcasts, creemos que los va a escuchar alguien o nadie, pero luego no tenemos canales alternativos en Twitter, eh, colgamos la, el podcast en, en e y no ponemos ni siquiera una referencia, ya no digo dónde eres, sino ni siquiera una referencia. Yo que hago de alguna manera Podcast, digamos, y que me, me dedico a recopilar programas de, que hace gente, no solo de, de podcast sino de radio, me vuelvo loco para encontrar información, ...sobre esos podcasts, muchas veces... ...ya no de dónde eres, es que no dicen nada... ...pero ¿no? sí. yo creo que ahí tenemos una laguna bastante grande... ...y estamos en comunicación, no mm. podríamos ...creo que es un error grave, si estamos... ...si somos comunicadores debemos comunicar también... ...desde otros canales... claro de ...y, y unido a eso... ...ya hacia vosotros, ¿no? ...porque yo también os pierdo la pista... ...es decir, la, eh, os sigo en, en Telegram... En los, ...en los canales que tenéis de Twitter... Pero yo no sé si hay una, una página web de la asociación, la, la página de los la, la escalpots está ahí un poquito, eh, no sé si es que se recupera cada vez que hay un escalpot. ¿Dónde los podemos localizar? En, Euska, en, Eus, ¿En euskalpodcast.eus es la página web que debería estar operativa pero que estamos trabajando en ello porque como hemos dicho ha sido un año muy complicado y cada uno tiene sus circunstancias y nos ha sido bastante difícil eh, ponernos a trabajar en ello digamos, eh, queremos ahí que haya un directorio como he dicho antes, un directorio de todos los podcasts que están asociados por ejemplo para que eh, podamos encontrarnos y luego queremos obviamente que las redes sociales de, de Euskal Podcast dentro de nuestras posibilidades eh, Den visibilidad a los podcasts de la asociación, o sea, obviamente. ¿no? Que, que, que alguien que siga el Twitter de Euskal Podcast se entere que hay un podcast que habla, yo que sé, de, de pesca en el río, o de trucha, pues por ejemplo, pues, si lo hay en Euskadi, pues que le podemos dar esa visibilidad. Que igual, a veces, igual es gente que no tiene, que o que primero que no sabe utilizar redes sociales, que no las tiene, eh, o que no se preocupa de, de darse a conocer, ¿no? o que no tiene tiempo. Bueno, que no o sea, le da la vida para eso, que creo, llevar redes sociales y no sí, si sí, quieres sí. dedicarle de, también te, te roba tu tiempo. No, mucho ¿eh? tiempo. Hacer dar visibilidad a tu podcast lleva mucho tiempo. Claro, esa es una parte en la que podemos, pues eso, ayudar desde la asociación, pues claro. todo lo que podamos. Y digamos, cuantos más seamos y podamos tener, digamos, la página web más operativa, pero también no tenemos recursos al estar, digamos, somos unos cuantos asociados, pero no hay recursos económicos, digamos, para, para que la web sea una web, pues. vamos de, de empezar. Claro, es decir. Al final con la ayuda de todos podemos hacer algo esto mejor, ¿no? Esto, pues, cuanto más gente se asocie, pues más, de más no solo de recursos eh, económicos sino de recursos humanos vamos a disponer, ¿no? porque al final una vez que entras en la, en la dinámica de ayudar, eh, o sea, de que te ayuden, también ayudas y, y, y es muy bonito, y entonces y te acabas enganchando también a ser parte de otros, de otros proyectos, ¿no? y, y eso mola mucho, y eso lo vamos a conseguir cuantos más seamos esto pues es un llamamiento para que la gente se asocie más que nada pues para que esto crezca un poco más y, y podamos dar esa ayuda a podcast que pues primero que ni, ni ni se la esperan ni saben de dónde puede venir qué más vamos vamos, vamos en de tiempo alguna opinión sobre al respecto más sobre cómo veis el mundo de, del podcast en Euskadi? Lo que pasa es que yo tengo, creo que se me Lo que pasa es que yo tengo opiniones eh, muy, muy, primente, radicales. muy, radicales. Eh, empezando por por eh, la asociación, yo creo que hay una, una cuestión que que todas las asociaciones de podcasting mmm, fallan absolutamente. Eh, ...Pod de Guna está estupendo... Eh, ...las Podnays están estupendas... ...Euskal Pod está estupendísimo... ...como no, por, por supuesto... Eh, ...pero la gente no está allí. ...es decir... Eh, ...tenemos que afrontar una dura realidad... ...que es que ¿cuántos estamos en esta sala? Uh -huh. eh, ...y en ese... ...en ese hilo, en ese aspecto... ...claro, das por Twitch y ya la gente no viene... ...no, aparte de eso... ...aparte de eso, que, que la gente que estará viendo en Twitch... ...estupendamente también... ...pero aparte de eso... Eh, creo que muchas veces perdemos el foco de dónde está la gente y que realmente sin... Eh, que, que, hay que, que hay que estar donde está la gente. Es decir, hablando de la tiranía esta de YouTube y de Twitch y tal, al final eh, terminamos siendo tiranos de... de o sea, Uy, perdón Sí, entiendo eh, lo que quieres decir YouTube o Twitch termina, termina siendo una obligación Porque ahí es donde está la gente, ¿no? Eh, pues al, al revés lo mismo Es decir, eh, esto está muy bien Pero realmente lo que tenemos que hacer es Estar en, en salones del manga En salones del cómic En durango Cuasoca. ¿Por qué estamos hoy aquí en, en durango Cuasoca? Es una pregunta que me he hecho esta semana muchas veces Entonces Eh es muy complicado efectivamente porque esto no es eh, no somos ninguno profesionales del, del medio y le dedicamos más o menos tiempo pero pero yo creo que tenemos que plantearnos ir a los eventos no hacer eventos claro ese es otro de los objetivos pero claro esto necesitamos eso requiere producción y, el... y gente, o sea, claro. a la que conozcamos más podcasts, puedes presentar más ideas para realizar claro. y asociarlas a un evento. Sí. Porque a lo mejor aquí, por ejemplo, todos hablamos de series y sí. no puedes ir a según qué evento que sea de otra cosa. Claro. Entonces, a la que consigamos conocer y conectar con más personas que hablen de más temas y tengan más conocimientos, puedes eh, aspirar a participar en muchos más eventos también y, y, y ahí con, conseguir a más gente que además... Eh, Dará mucha más variaci variación a, a los temas de, del podcasting a los que nosotros, por ejemplo, que somos bastante todos del mismo sector, pues eh, llegamos a lo que llegamos. Sí, sí. No, y, y como entidad que tenemos la posibilidad, digamos, de... Eh, siendo la Asociación Vasca de Podcasting, al final tenemos la posibilidad de acceder, por ejemplo, a esta sala. ¿no? Digamos, eh, siendo una asociación, podemos eh, acceder a, a, a los centros cívicos o podemos acceder a estamentos, como por ejemplo, que espero yo que en algún momento podamos acceder la Universidad del País Vasco, que es una, una de, de mis ideas principales para, para proponer ese, eso. eso, eso ¿no? eh, digamos que como entidad lo podemos hacer, pero tenemos que tener cuerpo, es así claro. Eh, esta conversación ya la hemos tenido varias veces sí, claro. y yo creo que son dos tipos de eventos distintos, ¿no? O sea, por, por un lado, yo siempre he estado a favor de ir a donde está la gente, o sea, no, no tenemos que organizar nosotros un evento que traiga dos mil personas, ¿no? Tenemos que ir a un evento que tiene dos mil personas y hacer un podcast de lo que vaya ese evento. ¿Qué es el Salón del Manga? Pues bueno, tenemos un montón de, de podcast, de anime, mangas, lo que quieran. Hemos intentado, o sea, al Salón del Comité que he hecho hemos ido. Sí, sí. ...y volveremos, o supongo que volveremos en, en algún momento... ...y por otro lado están los eventos tipo este, este el, el Pozeguna... ...o nuestras eh, nuestras Oscar Pop, que son eventos ya más, más para nosotros... ¿no? ...más para hacer comunidad entre los podcasters, conocernos entre nosotros... ...etcétera, etcétera, pero yo creo que el, en la otra pata... ...de la que hemos hablado muchas veces y que sí hemos hecho algo... ...pero que no, no nos hemos metido de lleno, ¿no? y yo creo que eso es lo que, lo que más... ...tenemos que potenciar, porque el, el hacer comunidad y conocernos entre nosotros... ...yo creo que es un primer paso... ...para tener un, un, un pool de, de podcast más grande, de gente, de más temas... ...de manera que no solo podamos ir al Salón del Manga a hablar de cómics y, y friquerío... ...sino que también tengamos eh, pues yo que sé, el Salón del Automóvil... ...y podamos llevar a alguien que tiene un podcast de, de Fórmula 1 o de lo que sea... ¿no? ...y que al final en casi cada evento que se organice en Euskadi de cualquier tema la asociación sea capaz de llevar un podcast o dos que de que algo interesante y que aporte y además que ya tenemos bastante experiencia en eventos y en contactar con gente que organiza sus eventos y demás y en general la respuesta es súper positiva porque ellos están encantados de tener contenido que parece como algo inalcanzable, no dices, yo qué sé, el salón de cómic de hecho ¿cómo vas a hacer un podcast allí? no, no, tú llamas a los organizadores les dices que les vas a dar contenido que puede que traiga gente y ellos están encantados y, ah, sí, sí, sí, bien, bien, estupendo sí, yo, lo que quiero son actividades, encima no cobramos, o sea, ya les parece maravilloso, claro. ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que, que es algo que hemos hablado mucho de ello y, y, y sí que hemos hecho y que en el futuro hay que potenciar. Sí, sí, es un trabajo que tenemos que ir haciendo y es que todo se reduce un poco a lo mismo. Cuanto más gente seamos, más opciones tenemos para ofrecer a ese tipo de eventos. ¿no? Entonces, eh, si por ejemplo solo estuviéramos aquí en podcast que hablamos de películas frikis, pues mmm, a pocos eventos, o sea, hay un nicho muy pequeño, ¿no? pero tenemos, o sea, en Euskadi se hace más podcast, tenemos un podcast de historia aquí, por ejemplo, ¿no? Sí, pues eh, podemos ir a otras cosas cuanto más gente seamos. Por eso lo importante para nosotros ahora mismo es que la asociación tenga visibilidad, o sea, es hacer cosas para que la gente nos conozca y bueno, poco a poco esto vaya, vaya creciendo, ¿no? Se haga una bola de nieve y en el futuro podamos estar ofreciendo que digamos que precisamente entidades que, que organizan cosas cuenten con la asociación vasca, que no tengan que ir a otro sitio. Oye, me gustaría poner un podcast en mi, en mi evento. ¿A quién llamo? A la asociación vasca. Oye, oye, ¿quién podéis? Eh, el de automóvil, ¿quién podéis poner que hable de, de coches? Este podcast, venga, pues, adelante. Sí, sí, es el objetivo. O crear eventos temáticos, por ejemplo. ¿Has También. dicho los podcasts de historia? Pues hay varios en Euskadi de historia, sí. por ejemplo. ¿Os puedes hacer un día de podcasting, de un, un día de explicar... Un podcast de, de historia. Un podcast, por ejemplo, y sí. haces eh, varios podcasts de, de historia que los hay, eh, en Euskadi, por ejemplo. Mm. Y hay que diversificar, pero claro, para eso necesitamos tener gente que, que porque el tiempo que podemos dedicar cada uno de nosotros es el que es y pues un poquito de tiempo de más personas pues es más tiempo que podemos dedicar a, a hacer cosas, a hacer crecer la asociación y a hacer crecer la comunidad de podcasting en Euskadi. Claro, primer paso. Telegram. Si no usáis Telegram todavía, vais tarde en el mundo, pero telegram.t.me barra Euskal Podcast. Euskal creo que es. ¿Con K? Eh, lo vamos a comprobar. Sí, seguramente, sí. Como esto, es, como esto es un podcast, se puede hacer con... con o sea, podemos parar esto tranquilamente y hablar aquí de cosas mientras buscamos, que es lo que hacemos siempre en nuestros podcasts, ¿no? Eh, Buscar el podcast, a ver cómo es. Pero esto no es un podcast de humor absurdo. ¿eh? A ver, si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas, sabes? O sea... Eh, ¿dónde, se ve el, ¿Dónde se ve el...? ¿Ves? Necesito ayuda. En la información del canal. Eh, no sale. Eh, no sale. Eh, eh, Media, archivos, enlaces, música. No. ¿Voz? Pues no sé. Ah, bueno, en la, en, en, tenemos en Twitter, tenemos en el Twitter, enlace. En Twitter está. En Twitter sí, yo creo que en Twitter está. Pues en Twitter, Twitter, el Twitter es arroba Euskal Podcast y eh, la acá en Euskal, pero no en Podcast. porque Podcast hemos mantenido la nomenclatura nos Y digamos que entrar a ese grupo de Telegram o entrar a Twitter, es la forma de contacto más directa con, con la asociación, porque estamos todos los miembros de la asociación los Todos los de la Junta Directiva estamos ahí, y todos los que son socios de EBSCAL Podcast a día de hoy están en ese grupo. Así que se animamos a, a entrar ahí, si no en Twitter y para cualquier cosa, eh, estamos ahí para ir avanzando y eh, dando esos pasitos ¿no? para, para ir creciendo. Así yo, que, creo, yo creo sí. que a, hablando de esto del primer paso, eh, hemos hablado de que la asociación tiene un, una figura de socio y una cuota y tal... Eh, sin querer tirar piedras contra mi propio tejado, yo creo que es más importante la parte de que nos conozcan y hacer comunidad sí, claro. que el socio. O sea, quiero decir, a nadie, como decías antes, a nadie se será carne de socio para nada. Eh, evidentemente, para hacer unas pod alguna, por ejemplo, si hay cuatro sitios para hacer podcast en directo, eh, intentaremos que preferencialmente los que sean socios los tengan. Claro. Pero pero no es excluyente, o sea, no, no se pretende excluir no. en, en ningún caso eh, entonces, Esto no es una jornada de captación de fondos, tranquilo Efectivamente, <risa> efectivamente no somos... No, pero casi, ¿eh? Un poco... <risa> no somos criptobros, pero bueno, sí, que a animar a, a que... Primero Telegram y luego ya, ¿vale? Sí, sí, claro, claro, no, que nos conozcamos, ese es, el, ese es el paso, está claro, que nos conozcamos y si yo digo lo de asociación al final es por darle cuerpo a asociación, que podamos ir a la Universidad de Vasco y decir, mira, somos una asociación con 100 socios que queremos hacer esto, ¿qué te va a decir la UPV? Pues no te va a mandar a casa, ¿no? Vamos a ver cómo colaborar, yo qué sé, porque pongo ese ejemplo, o sí, o sí, porque a saber cómo, ¿no? Pero, pero en ese sentido quiere decir que tener cuerpo ayuda, esto es así. Como hemos dicho, para alquilar una, una... Alquilar, para poder... No alquilar, porque no, no hemos pagado por esto. Reservar. Para reservar una sala en un centro cívico, tienes que ser una asociación, por ejemplo. Sí. ¿no? Una persona que quiere hacer un podcast en directo, o sea, un, un grupo de, de amigos que tienen un podcast y les hace ilusión, porque sus amigos les han dicho «Oye, a ver, cuando haces algo en directo, no tenemos dónde». Pues a través de la asociación, por ejemplo, podemos reservar esta sala u otra en, en, el, en el municipio que sea, ¿no? sí. de Euskadi. Y eso, es, eso está muy guay, porque... Sabes, tener dónde hacerlo es algo muy, muy, muy importante y que mola mucho. Bueno, yo creo que con esto podemos dar... Sí, asociados a la asociación y... Mensaje de la presidenta. <risa> y si no queréis, eh, pues venir a los eventos y nos conocemos, que tampoco hace falta. Que os queremos igual aunque no nos deis dineros. <risa> pues nada, eh, es que ricasco, eh, a todo el mundo, guste hoy y que, que sigamos haciendo podcasting entre todos y sigamos divirtiéndonos. Es que ricasco.